Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito más del recuerdo, weón. ¿eh? Y aquí vamos a recordar Avionic Commando, weón. ¿eh? Un juego que salió para las máquinas de arcade en el año 1987, que trataba de un super agente secreto que tenía que ir a matar a, a un grupo denominado el Albatros, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Que querían como, supuestamente, en el juego de arcade querían mandar como una bomba nuclear y dejarla cagar. ¿eh? Eh, después salieron versiones como para la para la, ¿Cómo se llama? Para la consola de Nintendo y otras máquinas por ahí, weón. Pero una de las más famosas fue la, la versión de NES, que después de esta vamos a analizarla. Pero primero vamos a jugarnos esta versión de, de, de Arcade, weón. Y la vamos a terminar para que cachen, wean, La diferencia en, en lo que es la, la versión de Arcade con la de NES, ¿Mm? Igual la versión de Arcade, como todo jueguito de Arcade, tiene mejor gráfica, porque claro, puta era para máquinas y tenía más, más memoria la wean. Pero vamos a cachar como el juego y vamos a terminarlo. Yo ahora le coloqué 7 días a la wea porque sé sí que es súper brígido cuando el jugar, las máquinas de video la wea te tocan y te matan. Entonces nada no ni ganas jugarlo. Así que démosle a ver, le vamos a meter 3 fichas. Yo, yo le metería bueno, unas 5 fichas a la wea. A ver, metámosle 5 fichas. Corta 5. A, a jugar con dos players eh, no al mismo tiempo, sino que eran alternativos. ¿Mm? Ya había ni comando. Presionamos no estar. Ya llega nuestro super personaje Bionic Comando, weón. Ya, eh, puta, estamos en un bosque. Tenemos nuestro nuestra metralleta y tenemos nuestro super brazo Bionico. Abajo nos muestra las vías, weón. Nos muestra, weón, el, el Player 1, weón. Y que más nos, nos muestra el High Score y el tiempo. O sea que tenemos poco tiempo para poder pasarla. Eh, tenemos que tener cuidado con pegarle esos paneles porque esos paneles, weón, salen una avispa, miren. Ya, para que las vean, weón, ya. ya. Y te tocan al toque y chao, weón, perdiste una vida. Es como la abuela, weón. Entonces, por eso que era como que no nos no dan ganas de jugar esta wea O sea, no, no, no es con energía. En el primer nivel tenemos que empezar a destruir como estas, esta, ¿cómo se llama? Esas como cárceles que están ahí, weón, Que Me imagino que son como bombas que quieren destruir el bosque, el verde bosque, weón. Y bueno, tenemos que tener cuidado con esas puntas, tener cuidado con los paneles, porque yo creo que es lo que pasó También, puta, nos caen ítems, como por ejemplo allá se me fue una, una pistola Eh, puta, empiezan a salir esa ardilla miren, una weá súper complicada, weón, cacha. Aparecen muchos monos en pantalla y no es, no es justo, weón, que te maten mate al toque, weón Por último el mono podría tener energía, weón Cacha, weón, miren la weá maldita, weón para mí, en lo personal, es el peor juego de, de, de comando que han creado, weón A ver A mí no me gusta para nada, weón no, O sea, igual hay que valorar el esfuerzo siempre, me weón, mira, weón Tanto mono en pantalla, weón Ya, vamos Arriba está la base, ya, mira la base Ahí hay una ardilla, weón, puta Quería matarla con el, el brazo iónico, a ver ahí está Vamos Pero weón, cacha, pues weón ¿Cacharon todas las vías que me eché, weón? Siete vías a la mierda, o sea Imagínate, weón, metí ahí una ficha y te dan tres vías nomás Listo, terminado el nivel 1 O sea, igual hay que tener claro que esta weá tenéis que memorizarte todo el rato el recorrido de la cuestión, pues weón Para que no te maten Y aquí, puta, hablar y, y jugar, weón, weón Voy a tratar de pasar el segundo nivel, weón Sin que me maten, pues weón lleva nuestro super Bionis Comando con una. una Esta música es la raja. Nivel 2. The Far Front. Este es el tema clásico de Bionic Comando, po weón. ¿Cachai? Que después más adelante lo, lo sacaron en. ¿Cómo se llama? En la Xbox. Hicieron un remake espectacular weón del juego. En. En 3D. Y aparte sacaron un remake que se llama Comando Commando ReadMed. Que no estuvo basado en el juego de arcade no estuvo basado en el juego de Arcade, sino que estuvo basado en el juego de la. de la NES. Que bueno, ahí tenías que infiltrarte también en la base de, de estos nazis, weón, que. Bueno, supuestamente era un grupo de nazis que, que. como les conté antes, weón, se llamaba el Albatros, y los weones querían reír a Hitler. Todo esto pasa en la. En la segunda versión de NES. Que a muchos les gusta bastante, weón. Y lo le, le encuentro la razón todo el rato, weón. Porque hay guirta weón injugable, weón. Ya, ahí vamos con nuestro brazo biónico Nunca me he explicado cuál el... Cuál... Mira, voy a morir, a ver. Nunca, nunca he cachado por qué... Eh, aquí los weones por ejemplo, me alumbran ¿Ya? Y no tiene sentido que me alumbren, pues, weón. Esas luces que están ahí, weón. Cacha, weón, podéis pasar el nivel rajado así nomás, pues, weón, A puro brazo biónico Ya, vamos corriendo nada ¿no? Pronto voy a agarrar un arma, cuando tenga la oportunidad de agarrar una weón voy a ver si, si la puedo tomar Mientras tanto avancemos Fin del nivel 2 ¿Mm? Esta no tenía no, no tenía como para sacar secretos, no tenía para sacar nada Era pasar el nivel nomás güey, lo más rápido posible De hecho, eh, como el juego trata de detener Aquí nos vamos a nivel 3 infiltración, vamos Aquí el, el, lo que tenía que hacer venir comando era más que todo, weón, detener a estos weones para que no lanzaran un misil, weón. Y ese misil, weón, supuestamente ya no sé, po, weón. Estados Unidos, por alguna potencia mundial, pues po, Ya, aquí salen estas weas que son como unos gremlins, weón. A ver, ¿me caigo? No. Ya, y esos gremlins como que te cachapán, no sirve para botar la weá. Ahí. ¡Ay, oh, no, po, weón! Vamos. No. Ahí sí. A ver, ya el brazo está allá. Vamos. Bien, no la tenía tan corta. Puta, weón. Pero cómo, puto, weón. O sea, no hay nadie que te avise, ni una weón. Puta. Ya, con todo para arriba. No te avisa ni una weón si hay un enemigo arriba, weón. No te dicen, por ejemplo, weón. Mira esos monos culeados, weón. Es o otra la weá Yo creo que es mi peor... Mi peor streaming de videogame Que he hecho, weón A ver Oye oh, weón Cacha esos, weón Andan como en uno... En uno mecha, weón No sé, weón Ya, muere Weón, cacha, pues weón Aparte, de que el brazo es súper complicado de Ocuparlo, po, weón Mira A ver acá, ya vamos para allá ah. Vamos a otra Ah Puta la weá tiene mono, weón ¿Y aquí pa' dónde? para acá Rip. Seguimos para arriba Cacha, ya me vienen a matar Cacha unos cigarros Ya, seguimos subiendo La gráfica ni un brillo, weón bueno, No sé, ya sí está bonita la weá, pero Mucha weá en pantalla, cacha Quiero agarrar un arma, por fin, weón una metralleta. Ya, matamos. Esos enanos saltan. Puta la weá, weón. Ya, ahí me agarré los cigarros. Y aquí los weones tienen como unas construcciones, weón. De unos robots gigantescos que tenéis que dispararle aquí la pata y pasar. Ya. Y aquí era ahí, ¿no? A ver. Ahí. No. Ahí y boom. Y te mueres. ¡Qué atrás, weón. Vamos. ¿Alcanzamos a agarrar el no? Ni cagando. Puta, que mal, weón. A ver. Vamos. Pota la weón. Es injugable, pues, weón. Es un juego súper injugable, weón. Es súper complicada la weón. Ya, a ver. El joystick me jugó en contra. Ya, ahí tenemos un arma, a ver, ya, es como un lanzallamas, o un, un, un lanzabolas de fuego, a ver bueno, Es para la wea, no quiero irme en diagonal ya que hay que dispararle, mira, ese mono me viene a cagar la onda, weón. Va a volver a saltar y me va a matar, weón. te toca un poco y caga Puta que lata, weón. Ya, pasemos para allá no más, pues ¿ver? Cacha la weá realidad como que hay mucha gráfica, weón, mucha. Weón, no es que sea malo el juego de este juego, pero weón, de verdad que. Mira, weón, tanto mono, weón. Ya limpiemos esta weá, weón, weón. Mira. Ya, vamos. Acá abajo primero. Y ahí pasamos, weón. Estaba tratando de abrir la weá arriba, weón. Mira, ahí hay, hay, oh, hay como un jefe, wean. a ver, matémoslo Nadie murió Queda hasta otra vez Nadie viene un weón a, a rescatarlo, weón Ahí muere Fin del nivel 3, weón Oye, qué weón, es complicado, weón Estamos otra ficha por cerca Qué juego, weón, es como, como complicado, weón Cacho, weón, camina por el aire este tema es clásico, weón. Clásico del Bionic Commando, weón. En el remake que hicieron de. Del, del Bionic Commando para. Mira la weá, weón. Para. Para Xbox Arcade, weón, este tema suena a la raja, weón. Ya vamos. Tenemos que abrir acá. Y acá. Aquí aparecen unos weones con unos lanzallamas. Ah. Ya, a ver. vamos a tirar de acá, a tirar de ahí. Puta la weá, weón. Es que no hay nada que te avise, weón. Ya muere. Ya. Vamos con todo nomás. Super ascensor, weón, que nos lleva weón a lo más profundo de la base, weón. Y tenemos que estar esquivando a ese weón de allá arriba. A ver. Una medalla. Puta que había que gastar fichas para poder jugar un jueguito culiado así, weón. Bueno. Es que el juego igual tiene un reto grande, pues, si esa es la, la, la verdad. Yo creo que estos son de esos típicos juegos que son un reto, weón, bueno. ¿Cachai? Gracias, weón. Bueno. ¿Cómo lo podría matar? Mira, el brazo biónico acá no sirve, pues, en, otro, en, otros, en otros juegos, por ejemplo, en la versión de NES, con el brazo biónico los podéis tomar y los agarráis, pues, weón. Bueno. Vamos, ah. Ya con todo pa... Puta, era. Como que el juego cachara todas las weas que voy a hacer yo, weón A ver Y caché que yo, por ejemplo, si voy saltando En el aire, no puedo volver a saltar No es que me excuse que el juego, weón, es... es fome, pero es bien complicado, weón Y ahí tengo un arma bacán Y ahora me matan el toque, a ver Esta brigia esta arma, weón puta no me nada ahí ups vamos no. buena como un rocket launcher una wea así no vamos no, weón ya vamos no. puta la wea weón le démosle nueva no ya van a ser por la base los nazis, güey, hay que tener cuidado con esos enanos que saltan güey. Cacha, mata el helicóptero y güey, el tiro otro otro, o sea, es como que nunca se acaban Mira, no hay chance Bueno, el brazo iónico sirvió para... Oh, buena Vamos, apúrate Oh, está atrapado, weón Qué wea más complicado, weón No les recomiendo que lo jueguen O sea... Debe tener su, su, su nivel de entretención la weá, weón. Ya, puta, ¿cómo subo ahí, a ver? Si el helicóptero no me deja. Cacha. <risa> troll la weá, weón. A ver, subamos con tono, a ver, ya. Ya, donde sea la weá. Ya, no, no alcancé, weón. Otra ficha. Que complicado, weón. Yo creo que voy a. Voy a hacerme un recorrido después de Vionix Comando. Pero sin perder ninguna IA, weón. Cacho, weón. Es un buen reto pasar Vionix Comando con una IA, weón. Complicadísima la weón. Cachacho, tiene mono. Tenéis que buscarle el ángulo a la weá. Puta la weá, helicóptero culeado, weón. A ver. ¡Uy! Fin del nivel 4, chucha. Puta, menos mal que maté a los jefes, weón. Si no el helicóptero me mataba, weón. Hay que me veo blanco en la pantalla de culea, weón. Estoy con mucho contrast. and De ahí nuestro compadre entra, weón. Esto es supuestamente el último level de la wea, weón. Ahí encontramos con unas barricadas, weón Hay que hacer la corta para matar a esos lanzallamas si no nos queman Uh ¿Cachai? Aquí ya como que el juego tiene un poquito más de, de, de entretención Porque, puta No es tan... No, no hay tanta weá, en pantalla No hay tanto desorden, weón Es que los monos son todos random, weón Llegan y salen nomás Cagué Igual el juego de.. De la 360, bueno, el de, el de Xbox, tiene como la misma onda de tener que manejar bien el brazo y manejar bien el. Cacha, pues weón. Manejar el brazo y la arma, weón. Cacha, es la cantidad de mono que hay como los mato. Un buen baje me mata. A ver. No, mucho mono. Capcom ni un juego raro, weón Ahí hay un general, weón, muere Weón, mira la cantidad de monos, weón Helicóptero ahora Bueno, los weones están defendiendo toda costa a su base, weón Vamos Puta la wea, pinca weon. A ver dónde tomo. Voy a salir ahora. Ahí. Voy a esperar subir. Ahí. Nada que hacer weón. Sale, puta weón! Uy oh, weón! ahí llegamos a lo más alto del misil weón. Vamos a matar a estos monos. Al helicóptero. Ya, por fin los pudimos matar a todos weón. Esta wea es como típica del juego de NES, en el juego de NES era esa wea Mira, tengo veintitantos segundos para destruir la wea Buen trabajo Todo ha destruido, ahora la misión tiene que ser completado. O sea, tenéis que seguir avanzando wea. Ya, destruimos el misil, bueno, ahora quiere matar al one que está detrás de todo esto, weón. A ver, vamos a ver quién es el one que está detrás de todo esto Ya Aquí estamos a ordenar la wea, pues bueno, a ver Nos podemos poner más acá o por acá ahora, bueno ya, es un mono, weón. otro mono más y como, como un viejo tiene una estatua, el viejo Pascuera, a ¿eh? ver, ya murió tú has completado tu de el Este Está un poco de agua, weón veamos qué es lo que dice en el final, po, weón bien hecho tu misión ha sido completada y tenía un bono un bonus de cacha, como un millón de puntos Que están esperando por ti weón, para completar otra misión, de no sé qué chucha y restaurar Continuamente los esfuerzos de la república contra el mundo y tus misiones no no sé qué weón Presentado por Capcom weón Nunca haya jugado un juego así weón no, ya, chao, no quiero saber más del juego, menos de la música. Pero nunca había jugado un jueguito, weón, así, weón, tan complicado y tan random, weón. O sea, hay miles, hay, hay montones, especialmente en los juegos de Atari, que, lo que los monos son random y llegan y salen de cualquier lado, weón, no respetan, weón, no, no tienen como un patrón para poder matarlo, weón. Cacha la weón, disparan balde, te, te quieren puro matarnos. Si quieren un reto complicado, terminen ese bien comando con una vida. Yo creo que en algún momento bueno, voy a subir un video de este mismo jueguito, bueno, terminándolo con una idea. El final ni un brillo. ¿Qué quieren que les diga? Ni un brillo el final. Pero esta weá dio paso para que Capcom más adelante, sacara claro lo, el juego de NES que fue espectacular, súper entretenido. Y también sacara la versión de... de ¿Cómo se llama? De... De la Xbox 360 que es la raja weón. Ese, ese juego si lo pueden jugar, muy bueno. Está muy bien hecho, la gráfica está muy, está muy genial. Y aparte que la el ReadMed, el, el, el Binning Commando Readmed, que ahora salió el 2 también, es espectacular. Todo basado en la versión de NES Así que bueno, si quieren entretenerse, weón, y perder hartas vidas, weón, y toda la weón, ahí tienen bien comando, weón. Espero que les haya gustado este este patético recorrido que hice, weón, analizando el jueguito. En tema gráfico, lo mismo de siempre, normal no es tan bueno, o sea, es ahí nomás. ¿Mm? Eh, música pésima, no me gusta la música. O sea, la música muy mala, a pesar de que hay unos hay dos temas musicales que me gustan mucho, en el, en el sentido de que, como lo, los, ¿cómo se llama, lo le, le hicieron un remake a esta weá. Pero la música pésima, no, no sé, bueno no no me gusta Ahora, es del año 88, ¿eh? entonces, weán, puta... Y por algo, por algo la weá destacó, porque era un buen reto nomás. ¿Mm? Así que bueno, ahí está el jueguito del Bionic comando espero que les haya gustado. Eh, vamos a estar analizando después el de NES, que ahí sí que va a estar entretenido el viaje. Ahí voy a tratar de no perder vida ni nada, sino que más que todo, de eh, analizar y entretenerlo jugando. No como en esta weá que es avanzar y morir, pues bueno. ¿Mm? Ya, pues les dejo un abrazo y espero que les haya gustado este pequeño review de Bionic comando Arcade. Un abrazo y cuídense.